No man... ¿Tú eres...? ¿Este es el departamento minimalista y súper bien ubicado? No sé qué onda con el escorpión. Bueno, no creas que a mí me da un chingo de gusto el de estar aquí, ¿eh? ¿te acuerdas que es un departamento de solteros? Sí, vamos a tener una cama cada quien, ¿no? ¿Quieres un comedor? construyelo Es así como vive un dios. ¿Por qué están las dos cámaras aquí? ¿Tú qué opinas de la cuarta transformación? No manches, nos van a tundir en los comentarios. Bueno, yo voy a ser como ese güey, pero en culero, para que si te quite lo pendejo. No sé qué piensa, nada más le cambia el nombre a las cosas para pantallarme. ¿Qué me estás grabando, pendejo? Todo iba bien. ¿Te vas a poner mamón? ¿Qué? ¡Ala! Viejito tú. Yo no conocía esa faceta del escorpión dorado.